Hola, buenas noches, bienvenidos a Yo te avisé y acá estábamos un lunes, después de lo que muchos llamaron el frenesí del sábado. ¿eh? Fiebre de fiebre sábado fiebre por la noche. Fiebre por la noche cerrando. Que no fue moliche, precisamente. No, cerrando las listas ¿eh? por este, las elecciones en la legislatura porteña que por alguna razón generan particular interés y no solo en los porteños. Ahora vamos a tratar de entender por qué. Nosotros aquí en el piso de Cena 23 tenemos a varios de los protagonistas de los que están en estas listas. Algunos buscan renovar, otros recién empiezan. Y vamos a Presentarlos. Empezamos por eh, Javier Gentilini, es candidato a legislador porteño por UNEN. Seguimos con Alejandro García, candidato por El PRO, María Elena Nadeo, candidata por Alternativa Popular Frente para la Victoria y Rafael Gentili, candidato por por Izquierda Democrática. Los cuatro, muchísimas gracias por venir. Y si tuviesen que decir la particularidad que tiene esta campaña de cara a las elecciones o qué se puede diferenciar entre lo que es obviamente la elección eh, nacional de esta elección en la legislatura porteña. ¿Qué cosas están jugando eh, y qué están buscando los porteños a diferencia, o en ese voto, a diferencia de lo que pueden ser las elecciones a nivel nacional? A la luz de los resultados, por ejemplo, que tome la palabra primero, me parece que Siendo un diputado este, del oficialismo porteño, lo que ha dejado por lo menos este, blanco sobre negro, por lo menos para mi forma de ver, ha sido una ratificación de lo que ha sido lo que es la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno que encabeza Mauricio Macri. La verdad es que los resultados este, de lo que fueron las pasos fueron este, bastante positivos y así que lo que esperamos es ni más ni menos que la ratificación de esa confianza que entendemos que los porteños están depositando en nuestro gobierno. Yo creo que la elección va a estar, eh, aparte de los temas de la ciudad, que obviamente le importan a los porteños, porque evidentemente hay varios este, que son sufridos cotidianamente, eh, va a estar fuertemente nacionalizada. Es decir, Uno no puede suponer que vayamos a tener una elección de carácter municipal. En realidad vamos a tener los dos componentes, con una presencia yo creo mayor de lo nacional, entre otras cosas porque eh, tenemos tres categorías en juego Está la de senadores, la de diputados y la de legisladores de la ciudad. Digamos, dos de esas categorías, eh, donde se juegan referencias más que importantes desde el punto de vista de la política argentina, son de orden nacional. Ahora, Macri, perdón, ¿no? este, todo el tiempo creo que en los medios se instalaba este supuesto de que en las PASO, de alguna manera, los porteños quisieron participar en la interna del lunes y por eso llevó y traccionó tantos votos, que esta situación no se va a volver este, a dar ahora en octubre. ¿Nadeo? En realidad me parece que la diferencia es que al no tener eh, la metodología de las pasos, lo hablábamos antes con, con el diputado del PRO, en realidad tenemos una deuda en la Ciudad de Buenos Aires eh, porque para legisladores de la ciudad y otras candidaturas que se vienen en el 2015 deberíamos tener también primarias internas obligatorias, como se votó en la Nación. Estamos retrasados con respecto al sistema electoral y bueno, ahora vamos a esta campaña electoral para incorporar temas que estuvieron prácticamente ausentes por esta polarización de lo nacional a la que acá se hacía referencia. Necesitamos encontrar un espacio para debatir los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Yo difiero, creo que el PRO fue castigado con el resultado electoral, que hubo un voto que perdió el PRO en función de un deterioro muy fuerte que encontramos en la educación, en la salud, en otras áreas de, de la ciudad de Buenos Aires. Es una oportunidad desde nuestras listas para evitar esa confrontación que impide blanco sobre negro, nación versus ciudad y debatir, bueno, cuáles son los problemas que podemos resolver. Rafael. Sí, Rafael pero... que va solo, no hablamos de gentil y sí, que no, sea se con... esta particular. No, pero sea particularidad, ¿no? más y vamos en una lista para la ciudad de Buenos Aires justamente porque no compartimos esa mirada es más, la boleta de la Ciudad de Buenos Aires, todas tendrían que ir solas. Nosotros no queremos que nadie se beneficie de un candidato taquillero nacionalmente para ser legislador y que todos valgamos los, los votos que valgamos por el debate y los conocimientos que tengamos de los problemas de la ciudad. Acá se quieren nacionalizar. La ciudad no es una municipalidad del año 96. Es un Estado autónomo con categoría de provincia. ...y hay que poner en relevancia los temas de la ciudad... ...no es pavimento y eh, bas, eh, árboles la ciudad de Buenos Aires... ...hay temas complejos... más, la ciudad tiene un rol que cumplir... ...para aliviar los bolsillos de los porteños... ...tiene un montón que hacer para mejorar... ...cómo se mueven millones de personas... ...que viven en la ciudad y que vienen en la ciudad... ...son temas de una envergadura importante... ...que tienen impacto en todo el país... ...por ejemplo, gran parte de los problemas de la ciudad... ...tienen que ver con que los, el Estado porteño... ...no ha hecho absolutamente nada para aminorar el boom inmobiliario que se ha fomentado a partir del excedente que generan la actividad económica. Es más, ha incentivado. Entonces hoy tenemos un grave problema que es el acceso a la vivienda. No solamente tener la vivienda propia, que es una quimera para la mayoría de los argentinos y de los porteños, sino también para alquilar la propiedad. Entonces, no se puede hacer nada porque la municipalidad, así como casi despectivamente, no. Se puede hacer mucho del Estado porteño para morigerar, el, por ejemplo, y facilitar el acceso al alquiler y que los bolsillos de los ciudadanos que vienen en la ciudad de Buenos Aires eh, puedan llegar a fin de mes tranquilamente. Hay que, por ejemplo, nosotros tenemos una reivindicación, todos los sectores populares tienen una fuerte reivindicación sobre la doble jornada en la escuela pública. Hoy no tenemos doble jornada en la escuela pública, no tenemos la cantidad de vacantes suficientes en los jardines de primera infancia. Y eso son no solamente hay que verlo de una perspectiva de derechos, sino también del bolsillo del ciudadano. ¿Por qué? Porque si el Estado no te da una doble jornada con hogares donde los dos trabajan, hombre-mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, trabajan, necesitan mandar a sus hijos a un colegio doble jornada. Y hoy los estatales no ofrecen en su mayoría esa opción. Entonces terminan mandándolo a un colegio privado. Entonces no solamente una cuestión de derecho, de defensa de la educación pública, sino también de los bolsillos de los porteños. Entonces lo peor que podemos hacer que eso quede invisibilizado por la discusión nacional, aprovechando atajos para ganar elecciones que después además dejan condenándonos, sobre todo a los sectores progresistas, a cuando viene la elección ejecutiva en el 2015 en este caso, que no va a poder reelegir Mauricio Macri, tener una opción potente, fuerte y seria y sustentable de qué queremos hacer para gobernar la ciudad de una manera diferente a como lo ha hecho el PRO en estos seis años. A ver, una aclaración respecto de, respecto de la boleta corta, la boleta larga. Digo, la verdad, este, me parece casi una falta de respeto a los porteños. Suponer que el voto hacia un sector político es, ma, es mayor o menor en función de la boleta, la verdad que este, si hay un voto que, que nunca este, acompaña ciegamente a un espacio y decide en cada una de las elecciones, es el voto de los porteños. Así que. ...en términos de... ...yo no creo que, que nadie vaya... Por el este... corte de, de boleta tradicional... Perdón, un tema que planteábamos antes... ...me parece que es interesante sí. llevarlo... Hay, ...hay un factor que no es técnico... ...pero que lo podemos plantear así a nivel popular... ...que es casi el factor fiaca, ¿no? Digamos, tal vez... Eh, ...hay quienes quieran votar a Gentil... o esta lista única... ...pero tienen que pensar que van a cortar... ...para diputados, senadores... ...y cortar esa boleta... ...para que no se le invalide el voto... ...y entonces también lo podrían hacer... ...con cualquier otro juego... Eh, ...y a veces es más fácil, digamos... ...esto es cierto... ...y sin subestimar a nadie que la boleta, manda la boleta entera. Disculpame, pero yo sí creo que es una subestimación. Digo, me parece que es una subestimación concreta ¿No respecto del de voto... Bueno, Yo te, dejé, te escuché. Este, me parece que estamos subestimando al porteño. Digo, no ha sido... El voto de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires se ha caracterizado por una decisión concreta frente a cada uno de los escenarios. Así que la verdad que en ese, en ese punto, insisto, me parece una subestimación. Respecto a esto de la política, cómo, cómo se va a dar el, el debate, el discurso, si va a ser una política nacional o una política de la ciudad, la verdad que yo entiendo que algunos quieran evadir la cuestión nacional. Pero como le decía Javier, hay cuestiones en pugna que obviamente no solo tienen que ver con el ámbito local, sino que estamos yendo a una elección de senadores y diputados nacionales donde tenemos que tener una voz concreta y posiciones concretas. Yo entiendo la posición de algunos que han apoyado al gobierno de Chávez y ahora resulta que son democráticos y republicanos, este, no quieran salirse de ese tema. Pero la verdad, si vamos a dar un debate en serio y frente a la cara de la gente y de frente, pongamos todo sobre la mesa. Me parece bien, digamos, este, poner todos los temas. Este, crítica respecto de la gestión del diputado gentil está claro, este, las hace... Hasta hace un mes cuando enteraba el bloque Proyecto Sur o las hace ahora a partir de que ha formado eh, con, con, con, con gente otro espacio. Pero digo, seamos concretos y reales. Muchas de las cuestiones que se están marcando parece que surgen ahora. Han sido posiciones históricas. Digo, me parece que el mejor, la mejor sentencia respecto de esto ha sido el resultado de las PASO. Todos tenemos aspiraciones a consolidar lo que hemos conseguido respecto al voto de la gente. La aspiración que como diputado del PRO tengo es la de consolidar el voto mayoritario que hemos recibido en la elección del mes de agosto. En las elecciones en las que Nadeo recién decía que bueno, este, el resultado no había sido positivo. 12 puntos, que saque de la Miqueta y 12 puntos más que el segundo. 18 más que el tercero, si eso no es un buen resultado. Sí, fue pero 18, mucho menos que en el, el 2011, cuestión. reconozcamos que ha habido temas muy centrales. No tanto como el 54 al las... 34. No, no bueno, tanto. pero hay, hay un retroceso que posiblemente, bueno, cambie el 27 de octubre, no lo sé, uh -huh. pero en realidad de un voto en el 2011, eh, que fue mucho más alto, uh -huh. el 30% de Gabriela Michetti fue bastante inferior. De todas maneras, yo lo que creo, conversando mucho con la gente en las calles, eh, trabajando mucho en las esquinas y viendo eh, a distintos sectores eh, políticos hay una valorización de la ciudad de Buenos Aires que hay que poner en la agenda hay temas que realmente molestan mucho a los porteños posiblemente haya alguna ecuación de una población eh, digamos que quizás vota al macrismo porque se opone al gobierno nacional y eso le impide ver que en realidad hay que analizar las distintas propuestas y ver por ejemplo que la ciudad de Buenos Aires está realmente sucia. Nunca tuvimos nunca tuvimos un contrato de la basura tan importante como el que tenemos en la ciudad eh, el más alto de la historia y nunca estuvo la ciudad con tantos problemas de recolección de residuos sin cumplir una ley, que es una ley que es difícil, es compleja como es la ley de basura cero, pero es una ley muy importante que empezó, se votó en el 2005, se reglamentó en etapas, 2006, 2008. Bueno, recién se empieza una experiencia piloto, recién después de seis años de la gestión de Mauricio Macri, empieza una experiencia piloto para separación en origen, que es uno de los ejes fundamentales en los barrios en algún sector de Villa Crespo y en algún sector de Palermo. Eh, la verdad que tenemos un atraso enorme. Eh, en una política pública que vuelvo a decir es fundamental y es el tema de la recolección de residuos en los cuales hay mucha ineficiencia esto hay que ponerlo en el debate por supuesto que los senadores los diputados nacionales tienen que dar su debate y su discusión y por supuesto que también nosotros tenemos postura una postura como digamos una postura como lista alternativa popular somos una lista colectora del frente para la victoria tenemos una independencia mayor eh, que la lista oficialista pero tenemos una visión general de apoyo a la Presidenta digo, no escapamos al debate nacional pero sí necesitamos que por lo menos los legisladores porteños demos la discusión de cuáles son los problemas enormes de atraso profundo que tienen las políticas públicas en, en la Ciudad de Buenos Aires es, es absolutamente deseable que tengamos la oportunidad de discutir los temas candentes de la Ciudad de Buenos Aires eso es obvio en realidad yo hacía referencia al carácter nacional ineludible que tiene esta elección producto de que van conjuntamente las de ciudad con, digamos, las de orden nacional. Esto es algo que no se puede este, sortear, independientemente de lo que pretendamos. Vamos, si las elecciones hubieran sido separadas, bueno, hubiéramos tenido la oportunidad de poner en valor la discusión de los temas de la ciudad y separadamente poner en valor los temas de orden nacional oh, o estar bueno, enganchado con candidatos suerte. marketineros como este a sí, referencia yo no quiero polemizar con Rafael, Rafael es legislador producto de una lista que llevó un candidato, como él dice yo la verdad que comparto poco el término este taquillero, taquillero y por eso fue sí. el legislador de la ciudad que fue con la elección del 2009 que tuvo a Pino Solana en segundo término él fue el número 7 en esa lista y entró en la legislatura producto básicamente de los votos de Pino Solana así que a mí eso no me molesta no me molesta que las cosas sean así, porque desde el punto de vista político-institucional, bueno, tenemos el régimen que tenemos, se dispuso que las elecciones fueran conjuntas y acá estamos. Ahora bien, más allá de esto, más allá de esto, eh, también es verdad que la Ciudad de Buenos Aires no es una cápsula, la Ciudad de Buenos Aires está fuertemente atravesada por cuestiones de índole regional. Acá se habla o se señala, creo con mucho criterio y reiteradamente, la problemática del ámbar. La Ciudad de Buenos Aires no está exenta de la problemática del de área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires o lo que entendemos, digamos, por la metrópoli Buenos Aires. Y esto implica en varias jurisdicciones. Hay temas que, inclusive son de tres jurisdicciones al mismo tiempo, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y de orden nacional. Aquí hay cuestiones que tienen que ver con desarrollo urbano, obras de infraestructura, la cuestión del riachuelo, la cuestión de la vivienda, la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, donde, donde hay millones de personas involucradas que algunas o algunos de estos millones viven en la Ciudad de Buenos Aires y otros tantos millones viven en el conurbano. Y los problemas que transversalizan... La cotidianeidad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires son de orden jurisdiccional. Por lo tanto, la renuencia a aceptar el componente nacional, más allá de lo electoral de la Ciudad de Buenos Aires, me parece un pife soberano. Y hay que animarse a tratar de afrontar las discusiones en toda su complejidad. La Ciudad de Buenos Aires es e históricamente ha sido digamos, algo que no solamente se reduce a una cuestión municipal, sería el colmo. Ni siquiera desde el punto de vista de las condiciones objetivas, tanto materiales, socioeconómicas, culturales, de sus habitantes, no solamente tienen que ver con la administración municipal, ¿eh? la administración municipal es responsable de una serie de infortunios que sufren los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero también es verdad que el salario de bolsillo sustancialmente se define por la situación económica nacional y esto hay que afrontarlo entonces a mí me parecería mucho más inteligente uh -huh. mucho más inteligente y franco asumir la discusión, como dije antes en toda su complejidad, tanto las cuestiones que tienen que ver con lo municipal propiamente y con todas aquellas cuestiones de orden interjurisdiccional o nacional que atraviesan la problemática de la ciudad yo Ay, perdón, para, yo sigo, vos, quiero, quiero, Rafael quería contestar una... para, no, no, no quiero contestar nada simplemente son parte de las diferentes visiones que existen eh, y yo quiero parafraseando a una, a una señora muy conocida quiere decir que me liberé yo me liberé porque realmente esta discusión que nosotros tenemos sobre qué tenemos que hacer como proyecto político de proyecto sur era clave la verdad desde el congreso nacional no se construye la alternativa política para gobernar la ciudad de buenos aires que el gana el macrismo estoy convencidísimo de eso y las experiencias que hay en el país del <risa> progresismo, exitosas son justamente son la de santa fe que han priorizado justamente rosario en primer lugar y ahora la provincia de santa fe que han priorizado ese camino tenemos queremos gobernar el país primero gobernemos nuestro distrito si no gobernamos la ciudad de buenos aires no piensen que los ciudadanos no van a confiar gobernar el país sobre todo cuando los dirigentes se han caracterizado no pino solanas pero los demás dirigentes del espacio de centro izquierda se han caracterizado por despreciar la posibilidad de gobernar la ciudad de buenos aires entonces esto me parece central. Nosotros queremos ser legisladores porque queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. No porque queremos ganar al kirchnerismo, queremos ganarle al otro, queremos ganar al peronismo federal o queremos ganarle a massa Vamos a trabajar just, seguro para una propuesta progresista. En el 2015, no kirchnerista, donde me parece que Wiener aparece claramente como el favorito y, y picando en punta. Ahora, de ninguna manera, porque nosotros tenemos un proyecto nacional, una visión nacional y una visión del mundo, pero somos legisladores de la ciudad y estamos comprometidos con gobernar una ciudad de Buenos Aires, con ganarle al 2015 a Macri, porque también en el 2015 se termina el gobierno de Mauricio Macri. Y la verdad, yo ya, por suerte, no pierdo más el tiempo discutiendo esto hacia adentro del Proyecto Sur y puedo plantear esta discusión abiertamente hacia afuera, porque uno el fracaso de los fracasos del Proyecto Sur, que termina aliado con lo que con lo, como termina aliado, es haber resignado la estrategia de gobernar la Ciudad de Buenos Aires sin un atajo nacional. Y por eso nosotros queremos ir a esta discusión, francamente, con el votante de ciudadano, votante de Proyecto Sur, a decir, nuestra responsabilidad como legisladores de la ciudad, voten a quien quieran nacionalmente, incluso nosotros podemos, vamos a acompañar seguramente la candidatura de Pino Solana a senador. Así que no tenemos ningún problema en eso. Queremos gobernar la Ciudad de Buenos Aires y para eso nos estamos dedicando y por eso, eso trabajamos todos estos cuatro años.